Hola, qué tal queridos amigos, vamos a ponernos en la santa presencia del Señor, este nuevo día que el Señor nos regala, este día martes, lo ponemos en la presencia de Dios, y damos la gracia de estar en Dios, y va, vivir, agradar nuestro trabajo, que nuestra tarea, nuestro descanso, y lo que hoy hagamos agrade a Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy martes vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12 En Jerusalén dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos. Desde la cátedra de Moisés, enseñan los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, pues dicen, pero no hacen. Inventan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley, lucen la religión alargando los flecos de la capa, les encanta el lugar de honor en los banquetes y el sitio de preferencia en las sinagogas, que les hagan reverencia en la calle y los llamen maestros, ustedes en cambio no se hagan llamar maestros, pues uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos, ni llamen padre suyo a nadie en la tierra, pues uno solo es su padre, el del cielo, ni pretendan ser jefes, pues único jefe es el Mesías, el superior entre ustedes debe ser el servidor de Dios. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, mis queridos hermanos, nos exige, nos confronta. Muchas veces nosotros somos muy buenos para decir, para exigir, pero nos cuesta mucho hacer, poner en práctica, vivenciar. Tal vez por eso no, nuestro, nuestro mensaje no es tan creíble, porque decimos tantas cosas, pero al final no vivimos. Exigimos, pedimos, pero que estoy viviendo. Yo como sacerdote, pero usted también como profesor, como papá, como mamá. Dice el Señor, hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten su conducta. Pues dicen y no hacen. Que El Señor nos dé la gracia y la fortaleza de vivir lo que tu Señor nos enseñas. De vivenciar, de poner en práctica tu mensaje. Amén. Um feliz dia para todos, queridos irmãos.